Oh, bueno Ahí atrás, atrás del muro ya está bien es que la senta la senta ¿Lo vi, ahí Dale Alan dale ¡Oh, tío! Tienen hasta escudo Nunca se deja oh, un otro? compañero atrás Y tiene escudo el marido Tienen que morir, tienen que morir por zona Pero igual No voy a hacer yo aquí te espero. ¿Lo vi? Ahí viene. ¿Cómo no se muere? ¿De dónde? No sé. Ah, eh, ¡No ya. Ya vi! ¡Métete! ¡Cracket! aquí, métete aquí! ¡Métete aquí! Dale, Dale, dale, Alan Alan, voy a andar con Chávez, voy a andar con Chávez ¡Abatido, batido, ha batido, ha batido, ha batido Chávez cayó otro enfrente oh, Tíralo a ver Chávez! que ha batido, ha batido E Sport to the game. E A Sport to, e to the game. Decilo, decilo, decilo E Sport to the game. No, no lo dijiste bien. Lo dijiste los chambón. Bien se notó. E es que preparate, No, decías los chambón ahí. ¿De qué se ve? E Sport to the game, ves. On. Ahora, no me lo pasé, me lo pasé, me lo pasé, me lo pasé, ¡Me lo pasé sí <risa> Que te <tan> feliz, dale? <risa> No, no, como uh. no, con, te, con, con, con que te haya caído yo, yo ahora. No, vamos, vamos, que no, me se si me está dando el lar. No, no, me vengo. Oh. Te caí, no te caí, al final. No, <risa> ah, Ale. Sí. ¡Quíste, mojito! ¡Un orto y nos mataste! ¡Te hubiamos estado en el mismo tiempo! ¡No, ¡Oh, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Un puro nivel! Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, agarraste. Bueno. Dale, Tuti, dale, Tuti. Rebufo, barra, agarramos rebufo y lo alcanzamos. Agarramos rebufo y lo alcanzamos, guachín. ¡Támelos! Pues, ¡Támelos! ¡Acárralo! Ya lo estoy agarrando. Sí, vas alcanzando. Acárate de pasar. ¡Ajá! ¡Dale, dale! ¡Lo agarramos, lo agarramos, lo agarramos! ¡Lo agarro, lo agarro, lo agarro! ¿Se pasó? ¿Por qué no suelta el revivo? Ahí está vamos a, Le vamos a meter un arroz ¡Ay <risa> <risa> oh, <Dios. risa> Cómo se ve yo mi cámara? Acuerdo, lo Cómo lo se ve mi cámara? Benditos. Te saqueno, miren. Ay. Oh. oh. oh. oh. oh. oh. oh. oh.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 Manes sabiendo el partido ¿Y sabiendo me dice? Man está los jugadores moverse Bueno vaya vos, está viendo a todos los jugadores jugando Ay, modo <ríe> Man, me, Se me bugeó <ríe> No, se me bugeó Ahí está, ya se están muriendo. ¿Quién? Mira, ese acabar, ¿eh? <ríe> mira, yo soy este, desde que estoy aquí, en el portero <ríe> Sí, mira, yo también, desde que estoy de portero, este negrito, negrita, el portero, soy yo I'm <laughs> Voy a escuchar eso. <risa> ¿Qué es eso. No, eh Bueno, y este más es con mm. AU Dorada. Ah. Au, wow, eh, au dorada Fr1 dorada y, y, y, y Au con diamantes Ay, es cierto, está Chave hacatado. Ay, ah, sí, sí es cierto, es juguemos. Es de de ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ¡Pamado! Aceptar tu mismo paso hasta que te diga la verdadera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, flipado! No, si sí, sí te dan la risa, si sí te dan la risa. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ¡Ja, ja, ja, ja, ja! No lo puedo hacer, loco. No te puedes ni reír, ni estas clases de reírte. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ni estas clases de reírte, ma. Ya voy a buscar el clases de reírse para esta <ríe> ya ya Cae, muchachos, vamos, vamos, vamos, neto, neto, neto, neto, neto, salud. Esa no, esa no la quiero yo. Esa la quiero. ¿Lo viste, va? Está arriba a mi La cena La Ah, a un Eh, ahora este carro Por ahí no cabe ¡Qué suerte! Oh, oh, Dios ¡Ay Dios ¡Ay si se un pedo. ¡Es otro nivel. Eso está, eso no está nada! <risa> es, que, es que no le va a quedar la zona. No, pues no me, va venir, me, va venir, me va a venir a Me va a venir a Rush por 10, lleva ¡Es que te marico. Sí, ma. Ma, que, ma que ni me mira miras, me carga. ¿Le di? Mai, yo tengo mira por crema, no mira por... me está ahí, ahí, lo veo ma, ya está, vi, ahí, ya de ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, Oh, ¡Ay, <laughs> ni lo veo, mae! <laughs> Man, yate. <risa> este tipo. manco. <risa> No, que vamos manejar, pues. Ah, pues. Dale, épico, épico, épico. ¡Épico! Ay, cortillo, pues. ¡Épico, ve! Eh? ¡Épico! A creer, eh. a ¡Épico! ¡Épico! ¡Épico! Que estos sí son, pero <ríe> estos no... Estos sí son, chame. Sí son estos.